traemos las leyendas de los muñecos que fueron malditos, ya sea por una posesión o por una venganza, sus niños y sus compañeros pagarán las consecuencias. Última batalla de Halloween, MC de Music. Déjame te cuento una historia de un triste ladrón paleto. Su maldición es un muñeco que fue revivido con un amuleto que nunca logró dominar un cuerpo. Hola, soy Robert, no me hagas enojar. Si te descuida por la escalera vas a rodar. No me jodas, Chucky. Tantas películas y no consigues. Yo sí cambiar a primera y aún no me reviven. Por favor, alguien que llame al sastre. Porque la cara de Chucky es un desastre. Parece que el muñeco, si hay. He ido descosiendo llama a tu novia porque se la estoy poniendo voy a meterme en el subconsciente algo que tú no sabes ni lo entiendes te crees malo por asesinar sin necesidad Qué miedo matas a una persona con discapacidad puedo dominar y matar con la mente de repente soy el constructor y tú el perdedor pongo todo a mi favor y en la fábrica prendo el horno y que tenemos el shock y el vapor la película de terror o la serie de Naruto No entiendo por qué hay tantos choquis en el instituto No me vengas con tus clones de sombra La última peli, esa sí es la peor obra De esa ni se nombra, yo voy a hacer que se esconda Del transexual no hay que hablar, él sí que fue tu peor siembra En este mundo oscuro, el mal profana el mundo Formados en muñecos, la muerte es la que decide el tuerto. ¿Quién vuelve? El muñe maldito favorito de juguete te envuelve Ser ya muy quemado, dímelo a mí, Un juguete muy malvado, llámeme ya. En un muñeco recarnado serán presa del regalo Muy sencillo, mi estimado, haré cortes detallados Por mucho que le intenten mi corazón Mas yo soy para ti Y tú eres para mí Y siempre vale madres porque se parece a ti ven Ahora yo te ataco, es mi turno compañere a jugar conmigo Acércate amigo y la madre te partó Qúquete de Toy story ni que fueras para tanto Hablas puras mamadas y yo soy el enfermo Perderás tus ojos ante este niño bueno En este mundo oscuro el mal profana el mundo Gritar, espadar. Transformados en muñecos La muerte es la que decide el tuyo. El por atrás. en par de estúpidos Con este error van a quedarme más hundidos Porque cuando aparezco se han escondido ¿Acaso le temen a lo más sombrío? Ninguno de ustedes puede dar terror Más bien cada uno da risa por favor Ambos completamente feos y deformes Entiendo que en sus películas nadie quede conforme Pero bueno, hablemos del muñeco siniestro Que de siniestro no tiene nada y lo demuestro Pues es totalmente diferente al resto Tus poderes comparados a los míos son complejos Con Ried y Whisky estás en cámara escondida Perdón, veo que tu mirada está perdida Ah, oh, ya entiendo, le temes a las fotografías Como cualquiera no tendría con esa cara, podría Con el otro diabólico Pero solo eres un misógino pues sin tu novia no seguirías insólito. ¿Tus hijos te mataron? ¿En serio? Aparte te humillaron y salieron totalmente distintos. Gracias por ser parte de estos especiales de Halloween. Deja en los comentarios tu favorito y sígueme hasta la próxima.